derecho a reclamar, no, la norma, a querellarse, a solicitar sanciones penales, pero en el aspecto civil no tiene derecho a indemnización porque la Suprema Corte Justicia ha no establecido una condición eh, para conceder la indemniza, indemnización a los hermanos y es la dependencia económica de los justicia. En este caso, nos puede mostrar que. Eh, Primero, declara culpable al ciudadano Helvin Ramos de violar los artículos 299 y 302 del Código Penal Dominicano, que justifica y sanciona el crimen de padecido. en perjuicio de leo y Hilario Gil de la Cruz, quien era su padre legítimo. En consecuencia se condena a cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor a ser cumplidos en el centro de corrección y rehabilitación de Vista del Valle de esa ciudad. Segundo, acoge en cuanto al fondo de manera parcial la constitución de a todo civil, incobada por el señor Gracielo Gil de la Cruz. Eh, nos sentimos bien, gracias a Dios que el Ministerio Público estomó su mano y le dio 30 años de prisión a ese asesino que le quitó la vida a su padre. Gracias al Ministerio Público, gracias a Víctor Faña, que fue un defensor de nuestra persona.